Me el favor y me van a subir trotando o corriendo hasta la cima del monte Chillo. El que llegue primero se va a ganar 20 mil dólares, listo. No, parece que conocen los motivos. O no, o será que es muy poquito. La plata o la. ¿Te parece bien la motivación de 20 de los grandes. Nah. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no. ¿Cómo? usted, con... Señor, señor Conor, usted se va a regresar a pie después de este pequeño entrenamiento. Sí, de Sarapi hasta Los Santos. Menos mal entré con el programa. Me quedo, me quedo se quedó! ¡Dale, se Muy bien muchachos, vamos a ver qué pasó con el chile que me parece que se murió en el camino <risa> ¿Cómo? Ay, qué raro No, ahí viene, míralo, míralo, ahí viene ¿Sabía cómo les voy a sacar el juego? Espérame un segundo claro, Bueno muchachos, que me hacen el favor y se me ponen una fila horizontal enfrente mío Rápido Se me pone ver, el Seguida, no, Papi, alineando, alineando, alineando, no, alineando. alineando. 500. Horizontal, no vertical, cóndor Esto parece más un zigzag. Por eso. Pero al que quiero. A un pico, ¿qué? hágale ver. Señores, ¿qué entienden con horizontal? ¿Horizontal, cómo, ¿Cómo sale el sol? ¿Vertical o horizontal? Esto es horizontal. ¿Por qué están separados? Julio, eso, arrímese, eso, la o sea, familia. Bueno, muchachos, les comenté no, cómo hacer la vuelta. Yo necesito que mis hombres estén capacitados físicamente para lo que sea, ¿sí me entienden? Y yo, pues, como no veo que estén tan gorditos, pues yo creo que ustedes van a poder hacer esto tranquilamente. Vamos a poner a de Ustedes sí saben dónde estamos. A eh... señor. ¿Dónde estamos? A pie de, a pies de... de Ah, qué inteligente, me gusta. Este man se sacó 10 en geografía. Perfecto. Como estamos a pie del monte Chiliat, me hacen el favor y me van a subir trotando o corriendo hasta la cima del monte Chiliat. Que llegue primero se va a ganar 20 mil dólares. Listo. No, ¿Será por se motivos? Me voy sentando. ¿O no? ¿O será que es muy poquito? ¿La plata o la distancia? si alguno de nosotros? ¿Hasta dónde no tienes la sube, ¿no? entre todos. sí pere Espere, espere, espere, pero no arranquen oh, todavía papá, no, todo ¿no? Todo Les digo a... que ya que todo, con... Es que son afanados, devuélvase, devuélvase Ya se fue, ¿por, ¿no? Un, ¿por qué no? Ya, devuélvase Ah, pues tan marica, así me dijo que arrancara Cuídale a este pene inteligente Papi, yo voy a arrancar de una Te Parece bien la motivación de 20 de los grandes Nah. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo? usted, Cóndor, ah, señor, señor, señor Cóndor, usted ¿Cómo? se va a regresar ¿Cómo? a pie después de este pequeño entrenamiento. Sí, se va a regresar a pie hasta Los Santos. Pues Puede, Puede montar, sí. Bueno, ustedes <ríe> me hacen el favor. Dan media vuelta. Miran hacia el ascenso sin moverse, sin avanzar, solo media vuelta. Ah, tomarica. Y van a arrancar en 3, 2, a pie, a pie, 1, a Miguel. Arias, sí, ah, que haré chimba, Arias, que pague, adiós, que te la Se le llevan algo de comer. Todas las mañanas al salir el sol. Me lavo adiós, la cuca. Vamos, que se les pisa, se les pisa. Pasa la blancón. En la blancón. Mi abuela corre más rápido, gane a ver. Bol, a pues invita a su abuela. A ti, a ti, a ti. A ¿Ya le dio vaso o qué? se quedó. Bueno, hola, el cabrón. El cabrón, hola. Hola, Menos mal entré cuando estuéramos Se quedó se quedó No se creen, no pero ahí van a agarrar el golpe que uno... tanta mierda, ¿Sí? Sí era, Si era... era que somos cagados De la risa, weón. De marica, no estuéramos streamando Esto, vean... Y ellos piensan que la estamos pasando mal. No nos maten, por favor. ¿eh? <risa> ¿Quién mira para atrás? ¿Quién mira para atrás? No, no se ve, no se ve. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Por la un poco de chiste, digo, por poderse a cambiar el, el, el Oye, cuando viejo pruebo físico, no principio, los asustó hasta el mundo. Exactamente ahí hay que un por marica. Activa no, la, no, la, no, que... la tracción 4x4, no joda. Pero este sí, tiene piqueñero con los reyes. <ríe> que eso está mis. Oigan, nos sea, dejaron. <ríe> <risa> <risa> no, no se ve, no se ve es el maletres una toma mientras llegan las 20 Noo, va a que caminar a él De lo la... que poco, de lo de lo poco... A el le hizo el arroba fuera de roda Eso es que va a tener que caminar está... hasta la... Te lo vendemos a su hasta jefe y a <risa> nosotros nos van a estar en el mierda de tu madre El vuelo que va a ser real, <risa> eh <risa> Si, <risa> total Ah, lo voy a llamar... Ah, ¿Ando el marica dice capitán, yo me voy a llamar... alias el general. Se quedó Chile. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quedó no, no, no, no, no, no, no, Ahí. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! Muchacho, muchacho, muchacho, muchacho. ¡Vamos! ¡Como en el ejército! Esquire. Dos, Terrible. tres, cuatro. Está ...como gordito... ...como ¿Qué pasó con el amor? <risa> ¿Qué, qué ...como gordito... Pero, pero venga, yo, yo no entendí... Eh, oh, ¿Somos chile, guerrilleros chile, o adiós. paramilitares? <risa> <risa> <risa> <risa> Dice camaradas... pero camaradas... <risa> <de risa> El chilini se ve la ¡Marica está por ahí atrás! ¿Qué estará pensando Arias? ¿Qué estará pensando Arias? ¿Qué estará pensando Arias? Con lo de la vuelta para y mañana, Lo peor es que nos ¿sabes? llevamos juntitos, marica El bon se ve gordito Papi, gané esos 20 Son militares mil, mil, Los lo sí. 150 de la vuelta pasada Uy, casi me lleva Está gordo lo que le voy a meter a esta camioneta no tiene nombre si me de los que un un admin una cosa acá corriendo marigas ay que chistoso ahorita que yo, no, no, paso se va a ver, que no no se no va a vamos no a hacer no se va a no a a hacer, hacer. ¿Qué a hacer, hacer, hacer. no ¿En la, en la nos ponía a a a <ríe> no papi, lo que nos tocó caminar es demasiado. <risa> Vamos a hacer luego la prueba. Yo pensé en brevesitos voy a, a caminar más, mal. más heures, y con bombas y ¿tú? balas. Resultó ser otro tipo de prueba. Son muy ladies. Sí, hey, ¿me, <ríe> <risa> se <sentado> <risa> ¿Me puse capa? Me pongo ustedes puedo se pusieron. no Me puse baboni. No no sé. <risa> Uh, vamos a poner alias el topo entonces, el topo. El topo. No, ¿Cuál era eh, eh, no, ¿El? cuál era? ¿Es eh, el uno? buitre el buitre, no. ¿El? ¿El? el que estaba el, el a los Vamos, Condor se está cansando. Vamos pues, vamos pues, hágale. Ah, pero estoy subiendo acá, en el carro. ¿A sí, vamos que que no a A que He pecado con el chino nos no, de están mentando el la mamá. Hoy <risa> <No, de esto. risa> por qué? Es porque se no, no, puso... y el corriendo. ¿no? O no la, <risa> la, la es que se empezó a quedar... A quedar... A quedar... La a quedar... Y no está todo Buenos días. Estamos con los nuevos haciendo pruebas físicas en el monte Chino. Dice que tenemos que ir a... a recogerme, le ¿sí? llamo sí, Paco mira, mira, mira, mira el directo, mira el mira directo. A los, a los cuatro ¿sí? nados no estamos en el Monte ¿sí? chino, tío, tío, papá, tío. Tío, Dale, no, tío, recogerme, tío, recogerme. Tío, tío, no, güero, no, no, pues estamos en el Monte tú. Uy, marica. Bájale tú, me recoge, cabrón. Que ellos están en vivo. Te doy una orden. Bueno, está escrito, está eso lo digo, ¿eh? En vivo, pero que ¿En transmisión en...? Sí, sí. ¡Pues puta lo sabía! Sí. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no Andrés... Dímelo. ¿Viste... ¿viste mensaje en vivo? Sí. Hey, bon, bon, Uf, no privado no sabía, si de... vale, de... no sabía, no esto sube te no que estoy no. no sabía, no no se ve, sí. no se ve, no se ve, no usted ve. no no ya tenemos un negocio mañana, este man de... Tengo un contacto sí, papi, de otra el, el, la policía me que quiere, quiere comprar buses <ríe> Y este man tiene el contacto <ríe> Está para que el suave se me diga Ah, siempre nos va a saltar cuando está en la policía, ese, ¿no? Ese tema y y, y, hay, y una pregunta amigo. ¿Cómo han <ríe> encontrado a, to, <ríe> a estos <ríe> chavales? El, ay, ¿Cierto? <ríe> ay, es el indio, papi <ríe> Estalias mal, puro, perro. Es que yo no sabía que había amigo a este magro. Papi <risa> lo no va a meter un truck. Si me la voy a comprar. No, ¿Qué Ay, pequeño, no es raro, es pero... Sí, te los camachos, me pero ¿es ¿es no. pegué, don Errano. camachos, puta. Me no el, quiero no, comprar no. el coquete. No. Entonces, oh, partes iguales para todos menos para Camilo qué? Ya sí, bueno, si no, no, no, no, no, me falta primero. Por todo esto patrón, patrón. La... Sí, a ver, que ver, a ver, a lo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ay, para risas Dale, voy a cambiarme ¿Qué? y ahora ordeno a uno de estos que también, me recoja. Tranquilo. Déjalo, que está está Yo dije que montaña, no, ¿sí? va, va a Ay, ya, ya voy, voy a saludar Yo los voy a entrar a saludarla a Dale, ¿Sabes quién va a cambiar de zapatos después de subir esto? Que Los zapatitos de lona. ¿Dejaste el, coque, ¿Dejaste el coquete que me dejaste en basurero? el garaje. No, me lo hicieron llevar a otro lado Dice, pero qué la huevon Vale, pero... Basureros creo que... Ah, yo sé mucho basureros allá de ah, la mira, mira, pero que no a caro, a el que a la el de ahorita está No, yo cambié de tecla para allá Bueno, voy a cambiarme No, No el... yo... yo sí, no Fine Yo, yo creo <ríe> que eso está reñido, está entre Connor y... ¿Cómo se el otro? Este. este... Hasta este... que lleguemos, este... orden cumplía, jefe. Listo. <risa> no, no iba primero, pero lo pasaron. Muy bien, bien, bien muchachos. Ahora a... sí, Orden descans. cumplía, jefe. Orden, orden cumplía, que orden. orden. ¿Qué orden? Muy bien, muchachos. Vamos a ver qué pasó con el Chile Que me parece que se murió en el camino. <risa> ¿Cómo? Ay, qué raro. No, ahí viene, míralo, míralo, ahí viene. Pónganse la? Va a salir ahí, va a salir ahí. Pónganse firme, pónganse firme. A ver. Firme, firme, firme. Ahí está el chili. Míralo. Ahí ah, sí está el chili. Victorioso el chile, sigue, sigue dándole es que El chile subiendo el chile chile subiendo el chile Este te Se paró A ver, a ver, a ver si levanta la marita otra vez a ver, a ver la vez, ¿sí? Levanta la manita. <risa> <risa> <risa> está, haciendo trampa, está haciendo trampa el <risa> Vaya, vaya por abajo, Chili. suba todo. <risa> Qué grande, Chile, la Pero pues normalito, 700 nomás. Es el último, ¿no? Porque por más que llegó último, y no se va a ganar el premio, igual subió. <risa> Le metió ganas. <risa> Muy bien, Chili. Van bueno, todos en Chile, horizontal, así como están. No, me la cumple. Uy, no, marica. Eso es por tanto, Dorisio <ríe> Primo. Excelente, Excelente, muchachos. Mario, pero, pero espérate, que estamos encima del de monte Chila, literal. <risa> <risa> Bien, muy bien, la primera etapa la ganó el señor Juan Valencia, <coughs> segundo lugar creo que era Conor, ¿no? El, el, el señor, el, el señor. señor Julio y cuarto lugar en entonces hasta este momento Juan ganó 10, es que la etapa se hubiera dejado porque obviamente tenemos que bajar, Como y así, la no lo no en la camioneta no entramos los 6. <risa> está <risa> con horror Ustedes pensaban que esto iba a ser sencillo, ¿verdad? No, no señor. Dígale, póngame otro <risa> Señor, en el ejército subíamos montes más altos, <risa> señor. Perfecto, entonces está, porque por allá tienes otro que puedes subir también. Con orden, señor. Permiso para iniciar la señor. Esta gente no está lista para aceptarnos la verdad No, para. vamos a terminar chimbiando. Y se escondido a Ay, marica, qué weón. Te imaginas yo saqué el corbete, que llegó que, el corbete. Pasa ubicación, que voy a ir a pie. a chuparlo. Ah, pía no llega, los veo muy mudos. No, no llegaron, nunca. dale, va. a a chuparlo. No, no, no, ¿Me escuchan? Sí, sí. Afirmativo, señor. Ah, pero... Esperando orden, señor. Sí, que no, no, no. Me, ¿Me, ¿"Me siente, sí, en sí, la de señor. Gente, Cristian, e matan cartón. Mi par se va a moquear. a esos güey. <ríe> ya. ¿Se está alguno? Puede responder si está listo o no. Listos. Sí, sí señor, estamos listos. Sí, sí, señor, sí, señor. A Señor, sí, señor. Vale, no, ni de coña llego Camilo es el único pro de ese ¿Cómo se dice que no les escucho, carajo? Sí. ¡Pues señor! 운illes... está ahí, Hágale, nos vemos abajo ¡Qué bolet! Papi, me oh, voy a poner a trabajar, que queréis de Dios? ¡Ay, el que se caiga y se vaya en bola! Uy, papi, que cágale, joder Al chile, pé, al chile le voy a regalar el cuchillo. ¿Por dónde? Papi? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Si ¿Por dónde? Estos maricas sí, mira, se van a suicidar no, wey ah, no. no, Estos es so de puta so se suicidaron No lo, lo que me chiste que, que menos chiste no me va bajar el destino Yo voy, Ay, que voy de no. No. bajar en esta camión Papaleto no, yo no se, yo baje papaleto Papaleto Esta gente se fue papaleto ¿Y por qué entonces Es Para el otro lado, para acá Si Ah, tan marica ¿Para cuál lado? Marieca, pues, por donde... No, es ajá, de... no es hacia Paleto, ajá. a... A pero no especifica... Marica dice baje. Este <risa> <risa> iba a bajar, era por el teleférico. <risa> ¿Tienes color? Y ya aquí en esa puta mierda Este me par me de perros. Sigan, sigan, sigan, sigan Este par de bestias Bestias, su puta madre que no es capaz de decir todo de hecho que va a bajar No, oh, marica No, ese no es chile, Walter Así le pega con la camioneta Ese lo manda rodando abajo Marica de carichimba, no, venga, esperen No, papi. Ay, hijo de puta Mira, yo yo pensé que ro rolear de una me iba a tener tanto mame. Y sinceramente, será Y no más mame que rolear de cualquier otra cosa. Ay, lo chistoso es que no, ellos, llegué, se huevos piensan puesta. que la estamos pasando mal. Hueva tonto. Pues <risa> huevo de puta. No, ¿por qué lo vas a hacer esperar? Déjalo. Claro, que esperen. Son los que y sí quiero hacer. Dele varias veces. Chif Voy, puta. <risa> Arias llega y me casca para que yo otro ve otro que. <ríe> Ahí se mató Juan, Ah, no. No, papá. Es como la delta. Uy, esa no, es una reacción a matar. Que, pues. Ay, Ay, marca, por donde tiene, tiene hasta la parte de atrás caída Por la derecha, ¿no? Se le, se le, se le suelta la parte de atrás de la camioneta. ¿Arias? ¿Arias como, como si no hay tienda más cara, ¿no? Dime que no bajaron para allá. Ah, no sé sí, si sí bajaron para allá. Si, sí, se equivocaron. No, no, te bien, a sí, ir. ¿Este de... ¿cómo hace para correr tanto? Yo le digo, bueno, marica, yo. Rápido, chife. ¿Cuál es? ¿Dónde van, weón? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿De derecha o de ah, izquierda? Van en la puta mierda, weón. Papi, yo voy por la izquierda, weón. Ah, si, sí, si, sí, por la izquierda. Ahí viene, ahí viene. Ah, vamos a salir a la... la cosa de drogas. Chile ¿ya se cansó Corra, corra Papi, no, sigamos derecho hasta el que... sabemos quién nos va a dejar al resto de atrás Ni que, somos familia, aguantennos, idiotas Sí, pero <risa> no lo no, real, nos todos llegamos junticos, Barica. Papi, ahorita nos la Yo estoy Ay, trabajando como, como, como vos, obrero, la mientra. Yo tengo media arma ahí. nena. nena. Y ahorita ya, ya estamos en descenso. en media montaña no, no. Eh, En cuanto llegue, voy a llegar y le voy a pegar una torta a cada uno. ¡Va, ah, volvemos, bro! Oye, ¿están oyendo? Es decir, ¿quiénes sois vosotros, ¿Cómo? maricones, no sé qué? Ya habrá, Ya verá, ya habrá. ¿Cómo? Un españolete aquí diciendo que apenas llegue nos va a pegar. para la mafia de un play. Papi, lo cogimos, lo cogemos entre todos. Ah, sí, sí, sí. Yo, yo, yo me dejo. A lo bien, a lo bien. Sí, papi, si le Se pega, pega primero, nos le damos a todos. Está clarito. No, le damos de... <risa> no, a usted. Yo diría que yo, pues, bueno, ahora es que todos somos familia. Vale, le dejará a Chipi, dejar a... a... no quiero bajar sí, me no me me me uno, a Chipi. Le pega a uno, nos pega todos, pues. Así es, ya, cuidado. Si nos toca una, nos toca todas. Mira lo que va a saltar este. Y nos todas. Uy, no, carajo. Sí y lo echamos al agua a, con el Dani. O sea, ¿Está chepe también por ahí o qué? ¿Sí? Yo creo que... No, Chepe sabe, sabe, Sí, nos más, no no. No, no, Los que nosotros. ¿Quién se ha caído? Y marica por cuál es, por la izquierda <risa> es... ¿Nadie? Es que ya suena como... Oh. Suena como alguien jamir chiqui, ¡Salte, chili, salte, usted puede! ¡Ey, puta, saltó! ¿Por dónde es? ¡Uy, por no creo que eh, ¿en cuál va? ¿En la que está ahí, cerquita Sí, está es la, la, la, es la camioneta Izquierda, izquierda ah, la izquierda, izquierda Ah, sí, eso, sí, sí, izquierda <risa> Hay marica, pensé ver rodar de acá por allá en un salto libre. Salten. Salten, salten, quiero verlos saltar, quiero verlos saltar. Venga, piro! Óiganlo. Es que pujando, hágala a ver. ¡Pues Venga usted, piro. Ay, no, mami, que, no que, que casi nos mata este mando Alfonso ahorita. ¿Cómo? Así, ah, por allá? así. nos mata, subiendo con esta camioneta al monte Chile, casi nos mata. Si, sí, la verdad <risa> que, güey. Eh, eh, ¿Cómo ahora? Eh, capitán, ¿cómo se llama ahora? Capitán. <risa> sí, Capi. sí. Yo le voy a decir, voy a llegar, le voy a decir qué pasa, Calvo. <risa> capitán, le ¿Quién se puso la que... de Capitán? Capitán Calvo. El, Yo, que me, de... me lo voy a poner, eh. De no, tiro, lo ¿no tiene Yo también me la pongo. Capitán 2. Capitán 2. Otro capitán. Capitán 1, Capitán 2. Estoy dos. a punto de, de cortarle el pelo a mi personaje, Dejarlo sin pelo completamente. Capitán 2. Yo este paso <risa> con el traje que me <risa> hice comprar. Pongas y la con el, el, el tipo de Hitman, Ni ¿no? se hice mejor? Ahora, pero ustedes cuando escogieron izquierda o derecha, donde hay mucha gente. Ah, hacia, hacia la bajada. Ah. ah, sí, sí, ya. Sí. Uy, ojalá y se maten en la camioneta. es cierto, me cagaré ahora mismo. Voy y lo robo. <ríe> <ríe> Voy y lo robo. No, es qué tengo presentimientos que cogieron el camino. Uy, ¿Y casi lo, lo llevo. Ya? Que para lo pare la policía o a llamar a la policía claro güey pero sí. bueno. creo que van a tener que correr a carros hasta secuestrar a la policía y Simón ¿sí? ¿Sí? nos van a secuestrar yo espero en a correr? No, vale, ahí tienes que esperar, porque ahorita tienes que correr un kilómetro más todavía para llegar a la carrera. Oh, que que tremendo, ¡Ya! Yeah. Están reclutando gente. Tremendo, <ríe> tremendo ¿Están reclutando eh, niños? prueba física, ¿eh? Oye, que nos falta un clic. Claro, todavía. no lo estoy dando caña. Yo soy tú, Igual eh... ¿Sí? no estuvo mal. caminar, eh, sí. Yo soy tú y empiezo a pegar, pues, que pues, si ¿sí? maricones, que si empieza a pegarle en apajazo a uno, ya. Yeah. Oye, pero español Tienen es de no ¿eh? más intenso La, la verdad que Capre, sí, no, no, deja, no decepciona, que es la verdad Fue el que quiso esperar y el que no se ha rendido todavía No habéis pegado a ninguno todavía ah, la yo, yo hubiera soltado un batazo a alguno de todos el más jodón no sé es el español nos sí. si no, si no nos van a pegar un batazo Ahorita tú, tú llegues, pégales un batazo Oye Ahí, sí, sí, sí, tranqui, tranqui, eso ya, ya... El batazo de, de bienvenida Bienvenida Bienvenida, papi, apenas le pegué el primero yo me le voy al... Mi el batazo de halcón Eso, eso, eso Joder, le pegamos Sí, la chima, de diría, vale, papi, es que aquí no, no... Yo no vine aquí a que me pegue, pendejo sí. Pasa, tapo Marique, ¿para que no bajan a paleto? Ah, pues... Qué bien, muchachos... ¿Cómo, ¿Cómo va no, ese cuerpito? ¿Le duele? ¿No? no, no, no... La otra montañita para No, No, Una montaña de vez en cuando no, no, no cae mal Pues el pues lago para nadar, nadar señor no nada. nadar, no, la perfecto. subieron estos hijos de madres, bien ¿No Creo que no le van a subir Tú recoge mi hermano, que voy a llegar y voy a pegar un batazo a cada uno. No No Un batazo, yo no procedo. Un a cada No, si yo lo veo mal, muy inactivo hoy, ¿qué pasó? ¿Cómo que? Pues si vengo de dormir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué, güey? ¿Tú estás pareciendo una vieja, huevón. Por ahí una vez cada tres días tiene autorizado a dormir. No, papi. Y hago los huevos. Porque va a ir de aquí un jamacuco, como dice que me pueda. Yo sigo aquí en mi oficina, ya me tengo que ir a mi casa. Claro, aprenda de ese man, yo... ese man respira. Por, por, por esta, es esta organización. Lo peor, lo peor es que me olvidé de, me olvidé de la licencia. Ah, de la policía. ¿Qué? unos reos. ¿Qué pasó? De mi credencial, de que me hay toque me, sí, sí, sí. me cogen los pacos y me llevan. Y chao, le hacen PK por Marek. ¿Estáis eh, bajando ya? Yo me toco pintar de mi espejo, No Vente, o vente para acá, no, aca pa, le el primero, dale a Camilo Eh, ¿verdad? a sacar la plata ¿verdad? para los niños Vente pa' acá, ¿A quién sí. le pegamos a puta. Camilo? No, tengo que, no que voy ir para hasta para Los Santos ¿Qué pasa? No muy lejos No pasa nada De basureros estamos como a... 8 kilómetros, mamón No pasa nada ¿Tiene un taxi? Si, sí, hombre, un taxi. <risa> un taxi de allá hasta acá le cobra por lo menos ay. unas 4 lucas. ¿Unas 4 lucas? ¿Qué control, Lucas? Te cobran por lo menos 20.000 euros. Me cago en la puta. Los taxistas son en México, un tiempo. No, no, no Si sí, sí, es que están es que pero van a. Ay, ya a imagino cuando venga y lo levantemos a puño. No sean este man. Si, si, No, no, no. Bueno, muy bien muchachos, bien, la verdad es que los vi bien, me sorprendió Chili, que en las subidas, pues, lo vi muy mal, por el último, casi sin aire, pero la bajada llegó segundo, algo. y me, lo que más me gustó bueno. es que no se rindió, me alegro de no pero... haber entrado cuando la bueno huevada esta se puso con mafia por que donde se hubiera puesto con acá pues, se igual, la mafia. ganó este diez con órganos otros digo el... primero eh, no no, escúchame. Escúchame, que... escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, escúchame escúchame la escúchame la no, les... loco loco loco echo, loco loco loco loco loco loco loco loco loco yo estoy a la jambón, huevo. Yo cago con él Con él se está firme, yo no me va a poner firme Estos todos tomando leche y yo fumando A con... mi sigo de puta no digo leche <ríe> <ríe> Se va a tomar un café Se ah, me va a tomar el premio, de Tomé el cafecito. Ah, ¿El no? cafecito? Después, ¿no? La, la leche es para las perras. Literal. No, el patrón me... no tiene lactosa, es que está bien. Que ese tenga pulmón todavía para fumar un cigarrillo. No mucho, no mucho. no. Ah, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tu bolsillo pantalón táctico, toma allí dos. Oh, me presento también para los que no me conozcan todavía. El médico. Ah, maricas, faltan. Oh, me oh, miran mil ahí. ¿Eh? <ríe> diez mil por tres, por un monte. Muchas, Muchas gracias. gracias. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bienvenido. 5 minutos después, 5000 Camilo, 5000 Tulio, no, 5000 no, Valencia. No <laughs> ya no. Ya no se llama este otro. A Waldron. No, Waldron. Waldron. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, mucho gusto. The Waldron jefe, dos po un poquito. No, es, es que ¿Quién dijo miedo? Vamos, vamos. Vamos al rote? Amfibio. ¿el, el ejército, o ¿no? Dije, Diga, diga, diga, ahí, ahí, Ah, que como el mayor hablando muy, está hablando muy bajito capi <ríe> Ahí está, es que estaba susurrando qué <ríe> Bueno muchachos no, la... eh, Bueno, si que hace un trotecito hasta el hospital de Philbox por la autopista Háganle Listo sí, Vamos Vamos, a ver. No, pero ahí, ahí sí no corra, no corra, no corra, vamos trotando. Hágale. Caminando. Sí, sí, sí. ¿Cómo es trotando, peor? Dígale que pare, dígale, dígale. Uy, güey, trota, bro. Dígale, trotando así. Eso, eso. Ya, sí. Se va así, ya. Sí. Trotando deles solo Pe una Se va una ya. Tiro. Trotando, trotando. Se me va para O sea, tenga corriendo. Escir, de tres, con la señal antileatina un un uno un para adelante. Betún, betún, Betú, le falta de Betú. Betún, betún, Betú, le falta betún. A ese recluso que le falta betún. tú. Ya de ir Betún, betún. Betú, Betú. Le falta betún. tú. se lo le falta betum. A las divinas, cantemos las de las divinas. No, sea marico. ¿Me contaron tus amigos que te vas a casar? me contaron tus amigos que te vas a casar. Dejaste a, a este de soldado ¿Por profesional por un civil normal. Arte, <risa> ¿Qué mandaste? No, por, mi... nah, no, por un civil nada? normal. ¿Y tú qué <risa> me decías que me ibas a esperar? Y tú que me decía que, que me iba a chocar Y ya no me sé más de la canción Y ahora tú eres la que me lo no tienes que mamar Y ahora <risa> <risa> la que me lo tienes, que, me tienes que, mamar. <risa> que mamar Guerrillero, guerrillero Guerrillero, guerrillero En, en la, la cima, la cima yo te espero En la con granadas de morteras Con granadas y morteros Y, y mi fusil bien... cierro Que de te daremos Eh, otra, otra, otra ¡Lanzero! ¡Lanzero! Eh, olor De está? ¡Valor! Toc tres, ¡Tres palabras! Pala ¡Tres palabras! Sí. No, hágale No, pero gale, la sí ¿Qué ¿Qué alta, malo, ¿Va? ¡Sacrificio! Se, tres palabras! ¿Qué yo llevo? ¿Por ¿Qué, qué yo llevo? ¿En, ¡En el alma. ¡En el, el? el? el? alma. ¡Andy! No, no, cero! ¡Vierna yeah, de Ay, todo gordito. No, sí, de de de de Aguanta la ciudad. Aguanta la ciudad. <risa> <la> <risa> <la> <risa> <risa> <La> <risa> que te, que te... Que te a a los maricas. ¿Qué? ¿Te estamos yendo a la gente Aguanta la ciudad está la está hasta la, ciudad, hasta la sí. <risa> Y todo además, se ve más aburrido, ¿sabes? <risa> y está llegando, ay no marico, es que me tiene que hacer conmigo en chacla Mira, <risa> <risa> Paso con el canto que no lo escucho <risa> Chúpelo, chúpelo <risa> No muchachos, debe estar el canten a ver ¡Llealta! ¡Llealta! alta! ¡Bor! ¡Sacrificio! ¡Tres palabras! ¡Tres palabras! ¡Qué yo llevo! ¡Qué yo llevo! ¡Anti de ah Pues que era la de M4 ¡Más buscando oro en el celular, güey! ¡Marica! Es que no sé, no sé, no sé, no parece no aparece a ver ¿Letras de qué? ¿Cantos militares? ¿Cantos militares, Ponga Colombia, a ver. Ay, marica. ¿Cantos militares para trotar Colombia? Vea, hay una cartilla, cantos militares? No, pero ¿qué es eso, weón? Yo no lo puedo abrir, yo no lo puedo abrir. Si ay, ay, ay, ay, es que Jesús de Nazaret, ¿qué? Uy, no. Yo... Dios ah, ahí, está ahí, ahí, ahí, ahí. aquí, ver, ahí, está aquí Si Adelita se, se fuera, y fuera y con otro Si Adelita se, se fuera con otro La seguiría por tierra, tierra, aire y mar La seguiría por tierra, tierra aire y mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por mar en un buque de guerra, guerra si, si es por, por tierra, tierra en un tren, tren militar Si es por tierra en un tren militar Así si si es por, por aire en un camberra Si es por aire en un Si, si, si Adita quisiera ser mi esposa Si Adelita quisiera ser, esposa. Si Adelita Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Chaita de fea, afuera, mi mujer, ¿Te ¿Te compraría un vestido de seda, le compraría un vestido de, de seda, para que, que salga en mi coche a pasear, para que salga en mi coche a pasear.